Seguimos aquí en el programa hablando de todo lo que nos interesa y, por supuesto, el mercado laboral está al tope de nuestras inquietudes. ¿no? Hoy es un, un mercado bastante complejo, sabemos la desocupación que hay, sabemos los, este, las dificultades para encontrar eh, trabajo, pero pareciera ser que hay un área donde esta realidad es totalmente diferente. Y para eso convocamos a Ana Laura Grano Cortines, que es especialista en recursos humanos, licenciada en recursos humanos, enfocada en el área tecnológica y directora de IT Cloud. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ana Laura? Un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? ¿Sí? Hola, Laura. Bueno, muchísimas gracias por, por convocarme. Eh, siempre es muy bueno tener un espacio donde uno pueda acercarse al público y articular y llevarle eh, qué, qué estamos necesitando también por parte de las empresas, ¿no? Bien, vos mencionabas la complejidad que cada vez tiene y las demandas que existen. Hoy, este, ¿cuáles son las áreas que requieren personal y donde hay más chance de conseguir algún trabajo? Bueno, principalmente tecnología, ¿no? Sabemos que eh, tecnología irrumpió hace bastante tiempo, pero con la pandemia hizo que se eh, acelerara este proceso, ¿no? Entonces, la tecnología atravesó todas nuestras áreas, no solo la forma de comunicarnos, sino también la forma de comercializar, la forma de trabajar. Entonces, estos perfiles son cada vez más demandados. Por uh -huh. ejemplo, el área de desarrollo, ¿no? Es un área donde hay gran convocatoria para de trabajo, ¿no? Gran demanda de, de trabajo. Ese es uno de los perfiles más requeridos. También el comprar o hacer transacciones, <coughs> perdón, eh, con la tecnología, también eso trajo aparejados ciberdelitos, con lo cual ciberseguridad también es otro de, los, eh, de las áreas, bueno, de las áreas de los perfiles también más requeridos. Y bueno, siempre... Eh, en las áreas de infraestructura que están subiendo, como se conoce en el mercado, en, eh, están subiéndolo a la nube, ¿no? a esa famosa nube. Con uh -huh. lo cual ahí también hay gran requerimiento. O sea que si vos hoy tuvieras que dar una recomendación a un chico que está terminando el secundario, le dirías que preste atención a este área, al área de la tecnología, de la computación, de la informática, más que sí. a cualquier otro. Sobre todo, bueno, tecnología, todo lo que se, se denominan eh, STEM, ¿no? Ciencias STEM, son con las siglas en inglés, ¿no? Sí. Todo lo que es ciencia, tecnología, estadísticas, estadística, porque por ejemplo la parte de datos también cada vez más tiene mayor demanda, ¿no? Y hay un gran interés en eso. Incluso también la parte de diseño, hoy se pide mucho eh, la parte de, de aplicación de, de, de Javascript, o la experiencia del cliente, ¿no? Donde el cliente hoy está en el centro entonces también cada vez necesitamos más gente que se especialice en estas materias para que las empresas puedan seguir eh, contratando personal no preferidas a estas áreas bien bien y cuáles son los los sueldos que se obtienen en, en este área son eh, considerablemente superiores a, a los del sí. mercado en general no hay no hay techo prácticamente esta es una de las grandes eh, diferencias que tiene con un mercado de trabajo general, eh, muchas veces son en dólares, con lo cual también la competitividad, eh, nosotros que por ahí pagamos en pesos, es mucho más dificultoso. Eh, pero bueno, son tenés perfiles desde mil hasta siete mil y cada vez más en dólares. Uh -huh. Así que obviamente eso va a ir eh, acrecentándose a medida que tenga la experiencia, el señor y pero es una muy buena salida laboral, pero hay algo que quiero remarcar, que no es menor, que no es solamente aprender las habilidades técnicas, ¿no? porque uno solo lo puede aprender, pero también tiene que desarrollar las habilidades blandas, eso también es requerido en el mercado. Ajá. O sea, además de todo esto que te estoy nombrando, por ejemplo, el trabajar en equipo, la escucha claro. excesiva, trabajar con agilidad, estar adaptado al cambio... Eso es sumamente importante para los tiempos que hoy corren en el mercado de trabajo. ¿Y dónde una persona que tenga este perfil o que esté iniciándose en este área, dónde tiene que ofrecerse para que las empresas lo encuentren, lo tengan en cuenta o, o cómo buscar las oportunidades? Bueno, las oportunidades de trabajo, como siempre están los los, las páginas que conocemos como Boomerang, eh, son a job, pero también están las que son más especializadas en el mundo IT de tecnología estar atentos a por ejemplo a las este de, cómo se llama Está a, las, a los congresos que se puedan llegar a hacer hay muchos foros en LinkedIn porque lo que también pasa en tecnología que más que ir a buscar trabajo los van a buscar a ellos Ajá. o las escuelas también que se hacen dentro de las compañías en muchas Empresas se forman a, la, a este tipo de, de personas que, que tengan esta inquietud de formarse en tecnología, entonces los preparan y después empiezan a hacer pruebas dentro de los clientes, bueno, pruebas empiezan a trabajar en clientes y es muy interesante, eso es una gran salida laboral. Uh -huh. No sé eh, si se entendió esto último que dije por ahí. Sí, sí, <risa> sí, sí se entendió perfectamente, gracias Ana Laura. Eh, ¿Y las empresas que buscan gente que maneje específicamente determinados lenguajes o buscan graduados universitarios tipo ingenieros o licenciados en, en, en, en informática? Eh, no, no es necesario, o sea, obviamente siempre la formación eh, universitaria eh, está muy bien y es necesaria, pero a veces haciendo cursos eh, ya empiezan como a tener un primer acercamiento a lo que es eh, el mundo laboral. Entonces, eso es muy interesante porque empiezan a hacer cursos, esos lugares donde se realizan cursos, muchas veces también, un poco respondiendo a tu pregunta anterior, funcionan como bolsas de trabajo. Uh -huh. eh, entonces, eh, no necesariamente hay que ser licenciado en sistemas para tener un trabajo de sistemas. De hecho, es un mercado que muestra que, eh, que, que comienzan antes, mucho antes a trabajar. Y Ajá. por ahí, de hecho, dejan de cursar en la facultad. Eso a veces, lamentablemente, ocurre, ¿no? Bien. Eh, hoy eh, las empresas, eh, dentro de todo este amplio abanico que vos mencionaste, eh, buscan algún perfil con, no sé, buscan más algún perfil en especial... ¿Algún bueno, lenguaje? Algún, sí. ¿Alguna habilidad? Bueno, por ejemplo, el lenguaje Java, el .NET, eh, esos son lenguajes bastante requeridos en todo lo que tenga que ver con el área de, de desarrollo. Eh, Python también, que hasta incluso se orienta hasta el área para el área contable. Después todo lo que tenga que ver, bueno, más que lenguaje, en realidad es una forma que es con lo de Data Analytics y Data Science. Uh -huh. eh, esos son como los como los lenguajes y también las habilidades blandas que quiero, hago una, un refuerzo ahí porque es muy importante en los equipos de trabajo que esta gente se sume, estas personas se sumen, sepan adquirirlas ¿no? Eh, uh -huh. Es muy importante las habilidades blandas, tanto más que las técnicas Entiendo, entiendo y eh, los sueldos son tan altos por comparativamente con el resto del mercado ¿Porque hay poca gente o porque los que se compiten en un mercado global por esto Creo que perfiles. es una conjunción, ¿no? Es este, como que es conjuntamente por un lado, porque son, eh, o sea, son perfiles que por ahí no hay tantos. Entonces, hoy por hoy hay una alta demanda. Eso hace en economía que bueno que los, los sueldos eh, sean más altos. Y por el otro lado... Eh, eh, también ocurre, eh, me olvidé la segunda parte, perdón. No, no, no, no, Si, me el, si, si, si buscan perfiles específicos de los que hay muy pocos o si comp eh, compiten en un mercado global, por ejemplo. Si esta es global, gente. sí, eso es lo que tiene también. Vos lo no tenés límite con la tecnología. De hecho, uh -huh. existe esto, un término que dice no más digital, ¿no? Que no solamente, o sea, yo puedo estar acá y trabajando para cualquier lugar del mundo e irme a otro lugar del mundo a trabajar con la tecnología. Entonces sí. eso también hace que sea global. Entonces, uh -huh. bueno, eh, claramente es un escenario muy beneficioso, ¿no? Para esta gente que se dedique a este tipo de, de, de técnica, ¿no? Claramente, sí. claramente. Sí, sí, incluso empresas se han dado cuenta, grandes empresas, por ejemplo, como Unilever, eh, eh, que hoy Despegar, que tienen programas que no sé, se va tres meses la persona a trabajar desde afuera, ¿no? Uh -huh. Porque está esto del nomadismo digital, que no solamente es gente que busca la tecnología, que trabaja de tecnología, sino que utiliza la tecnología para trabajar, por ejemplo, no sé, de community manager o de diseño, ¿no? Uh -huh. Porque la tecnología, como te mencionaba, creo que al principio nos atravesó a todas las áreas, ¿no? Claramente, claramente, y la pandemia aceleró esa transformación. Sí. Bueno, Totalmente. muy interesante, Ana Laura. Un gusto haber hablado contigo. Hablamos con una especialista en recursos humanos enfocada en el área de la tecnología, directora de IT Cloud. Se trata de Ana Laura Grano Cortines. Muchísimas gracias, Ana Laura, y hasta la próxima. No, gracias a vos, Laura. Muy amable. Muy amable Adiós. por la invitación. Adiós. Mm.